En los países en vías de desarrollo, como los africanos, la mayoría de la gente vive de la economía informal. El confinamiento obliga a millones de familias a elegir entre la salud o el alimento. Más de la mitad del presupuesto familiar se dedica a la alimentación, que con frecuencia es importada y cara. La malnutrición supone un grave problema para hacer frente a la enfermedad. Recordemos que en África unos 256 millones de personas sufren hambre. Además, en África deben hacer frente a otra pandemia, como lo que supone el SIDA. Conviene recordar también que el programa de vacunas contra otras enfermedades letales, como la polio y el sarampión, ha sido abandonado en estos momentos y esto de seguir así supondría para millones de personas una grave situación de salud pública. A esta situación se añade la sobrepoblación de las grandes ciudades africanas, donde mantener la distancia social recomendada es imposible. Por otra parte, las remesas que les llegaban desde sus familiares con trabajo han disminuido. El saqueo de los recursos africanos por parte de tantas multinacionales y gobiernos, sobre todo extranjeros, es quizás la razón fundamental para la destrucción de la economía, de la salud, de la convivencia y de la naturaleza en toda África. África necesita de una cooperación justa para desarrollar el intenso potencial del propio continente para beneficio de todos. Y esa colaboración justa, ética y responsable debe partir desde una economía del bien común que reconsidere cuestiones como la deuda externa, el comercio internacional y la buena gobernanza. Oye, oye, oye, oye.